Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Fernando García y eh, en este ratito, unos 40 minutos, la idea es compartir algunas reflexiones sobre lo que suponen las prácticas colaborativas y las nuevas economías. Eh, en la anterior charla de este ciclo tuvimos la oportunidad de, de disfrutar y escuchar a Chiqui González, como entre muchísimas reflexiones eh, absolutamente pertinentes para nuestro momento, hablando sobre políticas culturales para las infancias, eh, se preguntaba ¿quién tejerá el entre entre nosotros? Esto no es un tema menor. Todo lo que vamos a, a poder compartir y hablar hoy tiene que ver con, con este intersocial, con este intercomunicacional del que ya hablaba con este interpersonal en el fondo. Eh, hay un monje budista que dice incluso que somos intersiendo, no somos, sino intersomos. Eh, justamente esa es la esencia propia de nosotros como seres humanos y esta lógica social que realmente es la que está dando sentido a la historia. Eh, justamente aquí en la red de espacios culturales del sur, en la red de sur, eh, creemos eso, sentimos eso, en nuestros espacios trabajamos de forma colaborativa y, y entre nosotros eh, queremos ir tejiendo ese entre para ir proyectando futuros deseables. Estos 40 minutitos eh, van a versar sobre eso. Van a ser algunas reflexiones en base a la experiencia vivida durante estos años en el espacio cultural donde trabajo eh, que no es un espacio cerrado en sí mismo, sino es multiperteneciente, pertenece a, a distintos ámbitos, a distintas redes, y de alguna forma intentamos ser intersiendo. Entonces, eh, gracias por estar esta mañana de viernes 26 aquí con nosotros y, y vamos adelante con estas reflexiones que estarán eh, a su vez entretejidas, ¿no? Por, por ideas de muchas otras personas que visualizan el modo contemporáneo de ser, de interser y de trabajar colaborando. Eh, bien, vamos a, allí entonces. Para empezar, yo mmm, quería reflexionar mmm, con ustedes eh, arrancando de esta frase, ¿no? Esta frase de Pierre Bourdieu, eh, que decía: eh, para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo y las prácticas por las cuales los grupos son producidos y reproducidos. La eficacia simbólica depende del grado en que la visión propuesta esté fundada en la realidad. por Dios eh, cuando se refiere a esto, definitivamente dice que para, para que transformemos las cosas nos tenemos que transformar nosotros y nuestra mirada. Y toda la charla de hoy va a tener que ver mucho también con eso, con transformar la mirada. Muy bien, bueno, yo provengo de un espacio cultural eh, que se llama el Proyecto Martadero, que trabajamos en Cochabamba, eh, Bolivia. En este lugar hemos, hemos confluido distintos gestores y gestoras que eh, de algún modo eh, queríamos probar eh, el hacer una gestión cultural contemporánea libre donde realmente nos pudiésemos sentir lo que creíamos ya que éramos, que eran estrategas de procesos de futuro. No solo creadores de contenidos, no solo productores de eventos, sino realmente estrategas de procesos de futuro. ¿De qué futuros? De futuros deseables, de esos que pensamos que tienen que suceder para dar sentido a, a nuestro propio devenir y a nuestro propio quehacer, tanto profesional como humano. Eh, este espacio, eh, como para introducirles primero un poco al lugar, es, es un espacio de unos 3.000 metros cuadrados que estaba abandonado y que poco a poco tuvimos la oportunidad de eh, con, conseguir eh, como dato, está concesionado por 30 años, y vamos ahora 15, y eh, en él empezamos a... a eh, ...juntar energías de formas sinérgicas ...más o menos un equipo de alrededor de unas 20 personas... ...expedida en un barrio de Cochabamba que se llama Villa Coronilla... ...en este lugar que fue matadero durante muchísimo tiempo... ...y nosotros quisimos a través de una paradoja operativa resignificarlo... ...y eh, de, de lugar de muerte convertirlo en espacio de vida. ¿Mm? Entonces esos 70 años en los que fue matadero quedaron después en abandono durante unos 12 años y eh, pudimos eh, empezar a colaborar entre muchas personas, eh, con vecinos también que tenían ese deseo para su lugar y transformarlo, como ven en la izquierda, de un lugar abandonado y de muerte a un lugar de vida, eh, donde hay múltiples actividades, muy variadas, distintas, y que, bueno, cada día que nosotros vamos y vemos la transformación progresiva que va teniendo, porque la verdad que todos estos eh, proyectos y procesos en los que estamos envueltos, eh, cada vez nos muestran más ese carácter progresivo y colectivo que deben tener las cosas eh, bien hechas. Pues eh, cada vez que vamos nos alegra más eh, sintiendo esta transformación. ¿no? Eh, abajo pueden ver cómo están las oficinas hoy en día. ¿no? donde trabajamos y arriba por pues, la inauguración de un evento. Quiere decir que eh, estos grupos humanos, ¿no? que muchas veces andamos un poco dispersos, a lo mejor hacia una misma dirección, pero sin conocernos tanto, en cuanto establecemos una serie de, de principios comunes, eh, empezamos a restituir la unidad, un campo de fuerzas, una sinergia. Nos empezamos a organizar con estructuras, con reglas, con visión, con dinámica, con contexto y sobre todo con ese deseo de futuros, de unos futuros que puedan hacer más feliz nuestra vida y, y mejor el mundo. Así nos vamos en realidad nosotros agrupando, combinando, trabajando juntos, pensando eh, en el arte mismo y en la estética como una forma de transformación social eh, abriendo espacios eh, de residencia, abriendo espacios de formación, eh, creando una lógica de ciudadanía creativa, laboratorios permanentes de ciudadanía, ciudadanía creativa que nos ayuden a entendernos de otro modo en la sociedad. O sea, saber que tenemos que cambiar también los modos de hacer el mundo. Y bueno, esto desde chiquititos, desde pequeños. Eh, jóvenes, progresivamente, con los colegios, con lo, los espacios educativos de la zona y, eh, bueno, con todos aquellos que de un modo o de otro crean que al final eh, la colaboración como esencia tiene sentido para lograr y transformar lo que solitos no somos capaces. Y por eso, levantando todos estos círculos... Eh, cada vez crecientes de, de articulación, de unión, de formación, de desarrollo personal, de desarrollo eh, humano y social y, bueno, una eh, formación continua. Bien. Este es, en realidad, nuestro espacio, el espacio donde trabajamos. Esta era solamente una breve introducción para, para explicarles que eh, realmente vivimos en ese contexto colaborativo y de nuevas economías. Es el contexto en el que queremos trabajar y vivir porque así podemos ir transformando nuestro espacio público, como, como vemos aquí con las Cuscas, la, la cooperativa de mujeres artesanas del matadero, que van transformando espacios públicos de, de la ciudad y que van llenándolos de vida, de color y de posibilidades de uso, como en esta calle, el callejón San Rafael. ¿no? que de ser un espacio bastante residual, pues fue pasando a ser un lugar de vida. ¿no? y de arte, porque han colocado eh, bastantes dispositivos que así eh, logran ¿no? transformar el espacio. Muy bien. Bueno, entonces, eh, las reflexiones un poco que vamos a llevar adelante tienen que ver con eso, con la experiencia vivida ahí, con esta posibilidad de conectividad, con este ser intersiendo y con y con esta posibilidad que nos dan los nuevos espacios y las nuevas articulaciones de eh, construir redes, de entretejer y, y de mirar la realidad de otro modo, quizás de un modo menos ideológico, en el sentido a veces ya como viciado y partidario, sino más fisiológico, cómo las cosas funcionan, cómo somos, eh, con mayúsculas, mejor intersiendo. Entonces, estas necesidades de, de intermediación, de cultura libre, de autogestión, de desarrollo barrial, de conectividad de redes, eh, que nos llevan a estas prácticas colaborativas. Muy bien, lo primero que, que quería ahora compartir con ustedes es un, un pequeño videíto que les va a parecer bastante curioso, que es este. El experimento se llama sincronización. Y es bastante sencillo de entender y bastante, como decimos, fisiológico. Vamos con él. Se dan cuenta que son una serie de metrónomos y estos metrónomos los va los va a poner en marcha. Cada uno va eh, a su ritmo y a su bola, como decimos a veces. Y, y bueno, pues no hay medio forma de encontrarse a no ser de que tengamos la oportunidad de colocarlo sobre una base más flexible, que permita un movimiento un poco más conjunto. Es bien interesante cómo se van acompasando. Se van acompasando hasta eh, llegar a un ritmo común. Esta es la realidad de los grupos humanos. Esta es la esencia misma de nuestro ser social y, y creo que esta prueba, este experimento lo, lo evidencia claramente. Así es, así funcionan las sociedades humanas y, y, bueno, como decía Durkheim, existe una inteligencia mayor que la nuestra propia, que es la inteligencia social, ¿de acuerdo? Eh, colaborar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de, de colaboración y de colaborar? Estamos hablando de una palabra preciosa, ¿no? Colaborar, labrar entre varios, eh, que se relaciona mucho con inteligencia colectiva. Inteligencia y colectiva quiere decir lo mismo, reforzando en un mismo concepto, que es la capacidad de leer entre varios, ¿no? Esta capacidad de leer entre varios nos da también la capacidad de trabajar, de colaborar y mejor que de trabajar, porque trabajar al final viene de traba, eh, colaborar, eh, quiere decir labrar entre varios. Esta imagen primera que les había eh, mostrado, justamente la, la, la tomé junto a la frase de Bourdieu la tomé porque es una imagen que a mí me encanta, de África, es una de las eh, primeras pinturas eh, neolíticas, que vemos que es la, la gente eh, sembrando y a, a la vez bailando. ¿Mm? El trabajar entre muchos, el transformar la realidad, es, es un baile también, es un disfrute, es algo mm, especial que podemos hacer eh, también logrando mejorar, mejorar el, el contexto en el que cada momento nos desarrollamos. Entonces, fíjense que es... es una labor conjunta y es también una creación eh, colectiva, ¿no? Podríamos decir que incluso artística, como arte interrelacional. Bien, eh, bueno, pues arrancaremos un poquito con esta reflexión y sobre esta palabra que les, les comentaba de colaborar, la pregunta primera sería: eh, ¿pero y para qué? ¿Cuáles serían las razones eh, para colaborar? Bueno, pues a mí se me ocurren tres esenciales, ¿no? La primera es una razón eh, evolutiva, que tiene que ver con nuestro cerebro. Ese cerebro que envuelve lo reptílico, eh, el control automático de las funciones del cuerpo, este que compartimos con, con los reptiles, eh, lo envuelve en otro cerebro, que es el límbico, que es mucho más emocional, más capaz de quererse, de, de afectarse, de cuidar. Y, y todavía ese está envuelto por la neocorteza, el neocórtex, que es un cerebro mucho más simbólico, proyectivo, capaz de lenguaje y capaz de muchos eh, fenómenos complejos de interacción social, que es la que nos hace felices y eso no lo podemos dudar nunca. La interacción social eh, eh, que tiene que ver también con participar, con ser, con lograr, con sentirse querido, sentirse escuchado, entendido, etcétera. Eso es eh, justamente lo que nos hace felices. Entonces, en el fondo estamos hablando también de felicidad. Eh, entonces, una primera razón para colaborar sería esta razón evolutiva de comprensión de nuestro cerebro, de cómo funciona y, y hacerle un canto a la eh, unión de los cerebros eh, para generar una mayor sinergia. Por otro lado, eh, ¿por qué colaboramos? También para sobrevivir. Necesitamos sobrevivir. Así fue desde hace muchos millones de años y, y así será. Los seres humanos sobreviven colaborando. Es bastante importante esto, máxime, cuando estamos en un momento planetario tan clave. Y... Y en ese sentido, bueno, me parece importante visualizar los objetivos del desarrollo sostenible o cualquiera de las visualizaciones que distintas organizaciones tienen sobre estos retos globales, ¿no? Retos globales que, bueno, en relación al agua limpia, a los desarrollos sostenibles, a, a los recursos del planeta, a la democratización, a las convergencias, al disminuir las brechas, ricos pobres, etcétera, eh, tenemos como retos para este salto evolutivo que, que es esencial y que tenemos que saber dar para poder seguir estando en este, en este planeta hermoso y con nuestra vida. Entonces, digamos que la segunda razón, además de evolutiva, sería de supervivencia pura y dura. Tendría que ver con estas macro necesidades, cómo las afrontamos, cómo ponemos cada una y cada uno lo que podemos para para aportar. Y el tercero, el tercero de estos retos en realidad y la tercera de estas razones para colaborar, eh, tendría que ver con la realización, con la realización personal, que es un tema que a veces suena como muy grandioso. Esta realización tiene que ver con la con la felicidad, como decíamos, con las micro necesidades, con las micronecesidades que de un modo u otro pues nos pueblan y nos dan, y nos dan sentido. Eh, esto tiene que ver también con las inteligencias múltiples, ¿no? con la distinta forma que tenemos de ser, con la que hemos nacido y que tenemos que articular porque ninguna, ninguno de nosotros somos capaces de resolver las cosas eh, eh, solitas. ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que este poliedro complejo que es la realidad eh, eh, se pueda ir moviendo dinámicamente apoyándose en las distintas caras que reconstituimos con estas inteligencias múltiples. Entonces, de alguna forma, toda la charla va a estar surcada también de algunos conceptos muy claves que ya están en la misma palabra colaborar, que, que son eh, estos conceptos que se transforman a través de ciertos eh, prefijos, como son co, in, poli, multi, pluri, eh, inter, hiper, Trans, o sea, son prefijos que nos ayudan a superar lo monolítico de lo que hemos recibido muchas veces y abrirnos a un dinamismo que está presente en la naturaleza misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando eh, justamente eso de colaborar, de interdependencia, de lo intersocial, de ser intersiendo, de eh, transformación social... Eh, y todo esto es maravilloso. ¿Mm? Quiero decir, es un, es un cambio que estamos eh, pudiendo dar, a veces incluso uno se pregunta si no es un retorno a los orígenes, pero es un cambio eh, que vamos a poder dar eh, y que necesitamos dar con también las tecnologías, con, con las herramientas que ahora están a nuestra disposición y que eh, nos hablan del valor de las cosas. Y en, esta, en estos minutos comunes también el tema del valor va a estar eh, como sobrevolando todo lo que hablamos. ¿Qué cosas de verdad tienen valor? ¿no? Eh, ¿Cómo le damos mayor valor ¿no? y cómo valorizamos lo que tenemos y lo proyectamos a, a mayores valores todavía? Bueno, uno, uno de ellos en ese sentido es esta, esta posibilidad de eh, realización, de desarrollo personal, eh, que tiene que ver con la felicidad. Este es el estudio que hizo Max Neff, un estudio bastante bonito y osado, que tenía que ver con lanzarse a, a preguntarse, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué es la felicidad del ser humano? ¿Qué le hace feliz a la gente? ¿no? Y utilizarlo en proyectos sociales. Y bueno, después de organizar por, eh, digamos, satisfactores, le llamaba, ¿no? y eh, necesidades axiológicas, todos necesitamos ser, tener, hacer y estar, eh, se lanzó a, a ordenar la, los resultados de la pregunta, y bueno, pues de ahí salían eh, las cosas que eh, a la gente le hacen feliz, nos hacen feliz. Eh, ¿Qué cosas serían? Pues eh, sentirnos en subsistencia, protegidos, queridos, el afecto, entendidos, participantes... Eh, con posibilidad de ocio, eh, creativos, ¿no? con identidad y con libertad. Es bastante obvio, podríamos decir, pero a veces uno se pregunta eh, si no estaremos demasiado lejos de lo obvio. Y necesitamos justamente este paso eh, decidido hacia la humanización más profunda después de unas décadas que realmente nos han individualizado nos han eh, limitado y reducido nuestro pensamiento a veces a uno solo de los recursos, que es el financiero. Entonces, eh, esta comprensión completa, esta relación profunda entre ser, tener, hacer y estar, para, para sentirnos queridos, entendidos, participantes, eh, creativos, con identidad, con libertad, eh, en esa subsistencia que llevamos adelante, es, es como muy clave. Y es clave para la autorrealización eh, en muchos niveles, esto es un modelo con el que trabajamos en el proyecto Martadero, pero quiere decir que, claro, nosotros tenemos que tener sentido en lo que hacemos, ¿no? Eh, propósito, que dicen también otros pensadores, ¿no? Ese propósito, ese sentido, tiene que ver con, con sabernos eh, participantes y construyendo un mundo, ¿no? Desde esa pertinencia pertenencia múltiple y dinámica que generen esta autorrealización personal. Entonces, me tengo que autorrealizar yo, pero perteneciendo en grupo y construyendo. Es esto en este mundo, en este mundo buca que le llaman algunos, ¿no? Como saben, de volátil, de incierto, de complejo y de ambiguo, ¿sí? es clave, es clave. Vemos que se transforman las estructuras familiares, que la globalización eh, transforma eh, también la realidad misma de las cosas y de las relaciones humanas sociales, que mm, se va eh, adquiriendo una conciencia ecológica por el daño que podemos estar haciendo, que surgen nuevos empleos, nuevas tecnologías, nueva información, que hay cambios muy fuertes. Esto necesita de nosotros visión, entendimiento, claridad y agilidad. Y esto tiene que ver con entender también cómo funciona. Eh, eh, fisiológicamente el mundo. Estas son eh, algunas de las imágenes que en fluxonomía eh, se usan para entender las redes. Cómo se va pasando de, estas, eh, de estos sistemas mucho más concentrados y jerárquicos a sistemas más distribuidos en red, ¿no? Que tienen que ver con lo multidimensional, que tienen que ver con el bien común, ¿no? Que tienen que ver con lógicas más exponenciales que permitan fluir la energía y no concentrarla como los modelos jerárquicos, que son modelos ya eh, como muy obsoletos en la evolución de la humanidad, que generan escasez, mientras los modelos distribuidos y en red generan abundancia. Esta es otra de las palabras que van a estar girando mucho alrededor de lo que hablemos, abundancia. Partir de abundancia y no partir de la escasez, para lo que proponemos. Entonces, de esas decisiones centralizadas, más bien, que sean decisiones compartidas, eh, más diversificadas, territoriales, que generen felicidad, ¿no? eh, e infraestructuras también más abiertas, posibilitantes, distribuidas, eh, que de un modo o de otro también propongan un activismo autoral, ¿no? como esta pertenencia y esta capacidad de cada uno puesta en juego, y en realidad eh, pasar de lo pasivo a lo activo, ¿no? a lo co-creador. Entonces todo, todo esto nos va a llevar a transformaciones muy distintas que faciliten flujos, conexiones, que hagan compartir principios y, y, y transformen muchas cosas que son necesarias. Pasar en el fondo sería del miedo que generan los sistemas centralizados a la confianza que necesitamos para sistemas distribuidos. En el caso de proyectos puntuales como los nuestros, pues eh, pertenecemos a redes, a, a puntos distintos con los que compartimos muchas cosas. Bueno, yo quería decirles nosotros fuera del proyecto, como ven, tenemos colocadas las redes a las que pertenecemos y que dan mucho sentido eh, a nuestro quehacer. Les quería hablar de alguna de ellas para, para explicar, por ejemplo, el Circuito de Centros Culturales de Cochabamba, que es eh, la articulación de espacios culturales independientes de la, de la ciudad, que eh, a nivel práctico y dentro de esta de este, de este esta reflexión sobre prácticas colaborativas, pues eh, eh, tiene un banco de recursos comunes. Este banco de recursos comunes es las cosas que podemos compartir cada centro y que ponemos en común, de manera que si yo necesitase eh, 800 sillas mañana para un evento y solo tengo 200, no necesito, no necesito alquilarlas, sino que cuento eh, con ese banco de recursos común, ¿no? Donde tenemos datas displays, eh, pantallas inflables de proyección, equipos técnicos de sonido, de luces, etcétera, y que graderías, y que eh, nos ayudan a, a compartir y, y, y como veremos luego en las economías, eh, las nuevas economías, es lo que llamamos economía compartida y es bastante lógica dentro de lo, de lo ambiental, ¿no? de lo tecnoambiental, es optimizar eh, las posibilidades de lo físico. En ese sentido entonces todas las pertenencias que, que tenemos a estas redes le va dando sentido, nos van conectando, nos van permitiendo estas prácticas colaborativas y eh, construir ese, ese futuro ¿no? a través de distintos mecanismos eh, que amplifican nuestra capacidad de hacer, ¿sí? Bueno y que necesariamente, bueno, pues de vez en cuando eh, requieren como estas reuniones, esta, eh, este alineamiento de energía y alineamiento de lógica. ¿Por qué? Muy rapidito, yo quería hacer una reflexión también fisiológica, pero a nivel macro. Esta reflexión fisiológica a nivel macro tendría que ver con, bueno, de dónde venimos al final como universo. Venimos de, de un primer momento, si no punto, no sabemos, no se podría hablar de espacio y de tiempo antes de que esto eh, empezase, que es lo que decimos el Big Bang, ¿no? Un momento de concentración, de máxima energía, de máxima potencialidad, de máxima luz, de máxima articulación, ¿no? Porque todo estaba en ese mismo eh, punto y momento, que explota, ¿no? Que se expande. ...y que va generando eh, distintas articulaciones, a su vez, que mientras hace que se enfríe el universo... Eh, ...estas articulaciones van eh, generando información, distintas formas de información, ¿no? Información, ¿no? Como eh, una, una manera de, de formarse, de informarse internamente a esas partículas... ...pero también de generar mmm, como ideas y conceptos particulares que adquieren dimensión en nuestro planeta, más en nuestro cerebro, que es capaz justamente de, de recibir toda esta energía, eh, a veces simplemente como, como eh, pulsiones, a veces como paquetes de energía y que nosotros le vamos dando sentido eh, por la interrelación justamente, por la interrelación y por la sabiduría que implica la interdependencia, la comprensión de la profunda interdependencia que todo tiene, ¿no? Porque en el fondo, aunque veamos todo tan distinto en paisajes, en, en culturas, en, en gentes, en manifestaciones de esa energía, eh, todo es la misma cosa, ¿no? Y de alguna forma hay ciertos patrones que si vamos reconociendo, eh, pues seremos más capaces de trabajar, ¿no? Eh, uno de ellos, bueno, tiene que ver justamente con esa interconexión, que nuestro cerebro, eh, conforme vamos trabajando, se puede ir fortaleciendo, pero se fortalece más todavía eh, interactuando, intersiendo, como decíamos, ¿no? Con otros cerebros y eh, articulándolos, eh, generar una lógica, a veces le llamamos lo interdisciplinar, etcétera, que nos permita trabajar esos conceptos y en el caso. Eh, mejor eh, formularlos eh, darles mayor expansión eh, tomarlos como propios hacerlos sentir como un sentido de vida y una acción, ¿no? Esto es un poquito un juego que hicimos en el proyecto Matadero pero cómo las distintas personas iban tomando esos conceptos y los iban eh, eh, accionando hacia ese futuro hasta que íbamos siendo cada vez más un cuerpo colectivo un cuerpo colectivo de intenciones, en un espacio de interacciones ¿no? y con una serie de principios que formulamos que si se fijan, pues son justamente muy basados también en IN, en INTER, etcétera. Principios de innovación, de investigación, de experimentación, de atreverse, de rigor conceptual y formal, intentar hacer las cosas siempre bien, integrando en intercambio permanente y en interculturalidad. Esto no es tema menor, digamos, aquí tendríamos delante eh, un capital eh, humano muy fuerte, un capital físico como espacio de interacción y un capital eh, simbólico, conceptual, que son esos principios con los que nos movemos y que deberían ser de alguna forma eh, eh, irrenunciables, ¿no? principios que eh, nos tuviesen como realmente eh, activos, dinámicos y fuertes en la conexión con, con estas ideas de lo que debemos trabajar, ¿no? Todo esto genera otra utilización de lo multi, la multiplicidad, la capacidad de generar y no repetir, ¿no? Y esto es eh, bien importante, crear y no recrear, implica esa virtud de amplificar, reproducir un fenómeno, dando respuestas diversas a una misma necesidad o viceversa, ¿no? Eh, a, a, a necesidades diversas, darle una respuesta integradora. Muy bien, bueno, pues esto, esto es lo que está pasando en nuestros proyectos, que se están convirtiendo en espacios culturales de inteligencia colectiva, generando posibilidades fuertes desde lo co, lo multi, lo pluri, lo poli, lo inter, lo hiper, lo trans, y nos lleva a entendernos como gestores, eh, verdaderamente ya como estrategas de procesos de futuro, con toda la responsabilidad que eso implica, eh, más que como solamente productores y transmisores de contenidos. No me digan que no, no les pasa y no sienten eso muchas veces en su devenir, en su trabajo, en el alcance que va teniendo, en la transformación que les relatan las personas que participan en nuestros proyectos, en las transformaciones que vemos en zonas, en, en, en infraestructuras, gracias a esta inteligencia colectiva puesta en juego dinámica. Eh, y todo esto tiene que ver con la misma reflexión sobre la palabra espacio y como espacio cultural qué, qué seremos. Bueno, cuando elegimos para la red de sur, red de espacios culturales del sur, eh, el concepto espacio y no centro es justamente por eso, por la idea de no concentrar y de entender que el espacio se derrama, el espacio está siempre abierto a posibilidades, sus límites eh, son difusos, es una, una sensación de estar, en, en algo que vale la pena más que de concentrar y de controlar. Porque realmente en el mundo contemporáneo y en es, fisiológicamente es como en, nuestra, en nuestras neuronas, eh, la, la conexión, la posibilidad de, de flujo es, es clave. no Es justamente lo que da sentido. Y da sentido también en, en el contacto eh, que transmite esa energía, ¿no? en la sinapsis, eh, que posibilitan también los espacios vacíos, ¿no? Como aquí esto es un mapita de neuronas del hipocampo y ven un poco esos espacios vacíos que posibilitan el alargamiento de las dendritas y, y la posibilidad de nuevas sinapsis, nuevas conexiones, hasta generar una red absolutamente distribuida que también en nuestros espacios se da. Bien, estos espacios que queremos entender como centros creativos y colaborativos Detonadores de muchas cosas, bueno, que están en permanente construcción, que trabajan con cultura de futuro, que son intermediadores, activistas, articuladores, eh, contextualizados porque entienden el territorio y son en realidad puntos de resistencia territorial a, a lógicas eh, homogeneizadoras, que, que, que se enriquecen en la diversidad, que construyen desde ahí, que resignifican la interdependencia y que eh, somos frecuentemente autogestionarios y horizontales. ¿Por qué? Porque fomentamos y creemos eh, en el ejercicio de la ciudadanía, una ciudadanía activa, creativa, de intercambio, de construcción de inteligencia colectiva y, por tanto, de nuevas formas de ser en el mundo. Espacios multi, con distintas líneas de acción que nos permitan hacer eso, en programas, en enfoques en líneas de acción, estas son las del Proyecto Matadero, y que de un modo de otro nos llevan a entendernos cada vez más de un modo distinto. Eh, y ese modo distinto es, es enriquecedor porque nos hace entender que los procesos de cada persona, de cada grupo, de cada colectivo son distintos. Esta es la forma de aproximación al Proyecto Matadero de distintas eh, comunidades creativas, de distintos colectivos. Eh, pues que algunas veces lo único que necesitan es un espacio de uso y otras veces se van involucrando más y van entendiendo eh, la, la razón profunda de ser intersiendo, como decíamos, justamente. Y de ahí se van haciendo cargo del, del capital físico que tenemos, de la infraestructura, del capital simbólico de enriquecer esas ideas y del capital humano, de poner lo que cada uno tiene eh, al servicio de, de esas ideas mayores que nos van a trascender y que van a seguir incluso cuando nosotros eh, nos vayamos o que, o que nos aburramos o que hayamos dejado, ¿no? que ya no tengamos la energía de antes. Bueno, pues eso va siguiendo con un vector futuro gracias a este ser intersiendo. Que hasta en lo económico, en los planes de cuenta de nuestras instituciones, se reflejan este flujo que vemos en el centro, entre esos capitales, entre las entradas, las salidas, ¿no? Cómo vamos haciéndonos, <coughs> perdón, entre todos, corresponsables, ¿no? Corresponsables de, de, de sostener y de cuidar sobre todo, porque una palabra que está muy en el fondo, de todo esto es, es cuidar, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra sociedad, cuidar nuestra evolución, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestros espacios de creación y ese cuidado se hace entendiendo como esta profunda interacción que lo macro es igual que lo micro ¿no? y que tiene que ver mucho con, con este enredo o entanglement que llaman los cuánticos, ¿no? los investigadores de física cuántica, que es esta esta profunda interrelación ¿no? entre los electrones pero también entre todas las partículas y entre todo lo del mundo. Un, un enredo que podríamos decir muestra la, la fragilidad, pero también muestra la increíble potencia y la maravilla de nuestro planeta, de nuestra sociedad, de nuestro cerebro y de nuestro ser. ¿Mm? Para lo cual necesitamos eh, trabajar conjuntamente en conciencia y en confianza, en visión y en cuidado, en narrativa y comunicación para que seamos conscientes, para que veamos eh, cómo es el mundo y cómo estas prácticas colaborativas lo que hacen simplemente es devolvernos la misma esencia de lo que somos, como seres humanos y como sociedad. Eh, en ese sentido, claro, las nuevas economías van a, a visualizar y trabajar esto en relación al futuro deseable. Y bueno, entendiendo la cultura no solo como eh, lo heredado, el patrimonio, el refinamiento intelectual ni siquiera tan solo como estilo de vida, ¿no? que es la visión antropológica, sino realmente como la creación de un destino personal y colectivo, potente, una cultura constructiva, corresponsable, una cultura que vale la pena porque abre paso y posibilita el futuro. Construye, entonces, eh, desde ese pasado en una lectura adecuada del presente. Esto es lo que es cultura en realidad, ¿no? la relación entre pasado, presente y futuro y esta vivencia armónica y protagonista que podemos tener los seres humanos como, como individuos y también como colectivos. Bien, eso que hablábamos de lo que nos hace felices en el fondo. Y para lo cual necesitamos siempre un horizonte político, necesitamos una clara visión de a dónde queremos llegar. En el caso nuestro del proyecto, este es el diagrama, ¿no? la herramienta, eh, digamos, para, para esto, es el vivir bien, que está en nuestra constitución, que suscribimos totalmente, que es un concepto además de los pueblos indoamericanos bastante común, que es el vivir bien, el sabernos en armonía con la pachamama, con la madre tierra, con la comunidad humana, con los otros, y con los valores espirituales, ¿no? que en los cuales, por supuesto, está el arte de forma clave, ¿no? Y todos los sistemas simbólicos. Esto, esto es lo que da sentido y propósito. Esto es lo que a veces perdemos, lamentablemente, en el mundo contemporáneo. ¿Qué, qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué trabajamos? Eh, como personas y, como decíamos, como colectivos, ¿no? Y mm, no dejarnos eh, perder, porque al final tiene que ver mucho con eso, con que los arrastres que nos pueden hacer hacia distintos puntos imposibilitan este control de la propia vida que al final es lo que nos hace más felices. Sabernos en control del tiempo, en control del trabajo, en control de las intenciones y soberanos. Tiene que ver mucho con esa soberanía desde la interdependencia. Y algo muy hermoso para eso es la, la, el concepto de multipertenencia, entendernos multipertenecientes, entendernos parte de distintas esferas eh, y estas esferas eh, necesitan una, una visión también eh, relacionada con nuestro propósito y necesitan algunas estrategias. Fíjense que aquí, bueno, nosotros hemos hecho el esquema de multipertenencia de nuestro espacio cultural y pertenecemos a esa idea, ¿no? a ese proyecto y en, y, en, y en él queremos trabajar consistencia y fiabilidad y lo vamos a hacer a través de fases, a través de eh, sistemas, a través de diagramas ¿no? para explicar un poco a dónde queremos ir. Pero también eh, nos pertenecemos como equipo, ¿no? eh, queremos organización y estabilidad y en ese sentido pues eh, vamos trabajando esquemas, vamos trabajando POAs, eh, consolidamos el equipo operativo y así con cada cosa, ¿no? Porque en realidad multipertenecemos, multipertenecemos a, a, a todas estas esferas, al lugar también, ¿no? El mismo inmueble del matadero, al barrio de Villa Coronilla, a la ciudad de Cochabamba, al estado plurinacional de Bolivia y a Latinoamérica y el mundo. Y en cada uno de ellos eh, vamos a tener unas estrategias de trabajo que respondan a estas visiones de lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que para estas prácticas colaborativas algo muy importante es, es esto de sabernos insertos en diversos círculos de identidad y de acción ¿no? progresiva y colectivamente realizados. Llamémosle este sentido profundo de multipertenencia interdependiente. En, en espacios que además son muy multivocales, nuestros espacios quieren decir cosas muy distintas para gente muy distinta. Esta capacidad que tiene el patrimonio de tomar sentidos y significados distintos dependiendo de quién lo vive, tenemos que entenderlo, tenemos que, que ponerlo en juego. Esto es un ejercicio muy divertido que hicimos en Matadero para preguntar a la gente, bueno, y, y, y díganos ustedes eh, qué querrían de este lugar, ¿no? Y bueno, pues personas distintas fueron diciendo, bueno, queremos que sea un espacio de ideas. Entonces nosotros lo, lo representábamos como podíamos en base a la infraestructura misma, ¿no? Como ven, es el espacio envuelto de distintas cosas. Es, eh, decía la gente, queremos que sea nodo de redes, queremos que sea cruce de trayectoria. Bueno, en suma, eh, al final tienen que ser espacios de comunicación, de espacio, de más espacio. Fíjense que la gente quería que fueran lugares de capa de historia, de cuantos creadores de energía, de cultura viva, de patrimonio dinámico. Entonces, espacios de futuro, de energía natural, de irradiación, de buena onda, de verde esperanza, ¿no? Eh, eh, ...transparentes, con geometría adaptable, de código abierto... ...espacios de posibilidades, de recursos, detonadores... no, ...como eh, laboratorios de conceptos... ...espacios al final que sean un patrimonio dinámico... ...y que estén en permanente construcción. Y yo creo que ahí es donde empezamos a entender la energía... ...que, que puede tener nuestro quehacer, nuestro quehacer continuo. Bueno, han visto que estas palabras... Eh, se enriquecen con los prefijos inco, poli, inter, pluri, hiper, trans. No es un juego de palabras, que también lo es, porque los seres humanos aprendemos jugando. No es solo un juego de palabras, es también una eh, clarísima intencionalidad de propósito. ¿no? Y estas palabras nos ayudan a ir abriendo la mente, observando los modelos fisiológicos. Este es un ejercicio que hacemos como espacio, eh, pero con toda esta identificación de las posibilidades de estas palabras nos ayuda a elevar el pensamiento, nos ayuda a ir de las partículas al sistema, porque en el fondo de todo esto hay un pensamiento sistémico ¿no? que nos ayuda, como veremos ahora en la fluxonomía, a articular y a ver claro. Entonces estamos hablando de que estas partículas van teniendo posibilidades de abrir, ¿no? de hacer plural, plurinacional... Eh, pluridisciplinar ¿no? resonante eh, reciclante eh, eh, reinvención descodificando como dispositivos un, parece un juego de palabras pero, pero va más allá en, en polifonía polisémica, polimórfica ¿m? interconectada, interactiva, interrelacionada inteligente ¿no? eh, transformadora en transición transgresora cuando lo tenga que ser y trascendente. Fíjense que, bueno, en nuestros esquemas mismos de, de trabajo como institución buscamos eso, este es como el organigrama, ¿no? Eh, pero el organigrama de áreas y ven que son sistemas estelares eh, que de alguna forma nos llevan a entendernos en esa continua interacción de ciclos, eh, ya sean como programas, como áreas creativas, como áreas de apoyo. Entonces, eh, este es el organigrama ya de, eh, de trabajo de la institución y ven que es un organigrama neural, ¿no? Como en diagrama neural que nos ayuda a reconstituir como todas estas relaciones. Entonces vamos pasando de lo co incluso a lo inter, vamos elevando conciencia y vamos siendo capaces de eh, afrontar problemas complejos eh, de modo proyectivo, ¿no? Ampliar conectar y ampliar horizontes ante el aislamiento, a veces, y, y la baja conexión, eh, darle una posibilidad de continuidad basada en un patrimonio detonador, dinámico, no versus la falta de proyectos aglutinadores, y, y versus esta fragmentación social, pues generar estos espacios inclusivos para la diversidad de identidades dinámicas. Eso es lo que, lo que hacemos, de alguna forma, ¿no? Eso lo intentamos hacer pues con valores precisos, ¿no? con valores que realmente le dan sentido a estos espacios, que son pedacitos fractales de sociedad, que si focalizamos los entendemos como una intersección, una, eh, un espacio como de conjunto de muchas realidades distintas que tenemos que intentar entender, eh, dinamizar y trabajándolas les vamos a, a dar color, energía… ...y convertirlos en detonadores de procesos. Todo tiene que ver con valor. Y bueno, del latín valere, eh, que es ser fuerte, eh, viene esa palabra tan hermosa, ¿no? El valor de ser fuertes, el valor de mantener y proteger una línea... ...produciendo, protegiendo, defendiendo y, y entendiendo un poco que la creatividad es algo potente realmente... Esto lo decía Friedhof Capra, ¿no? En los senderos de la mente. Que el principio básico de la naturaleza, como físico, se daba cuenta que no era la adaptación, sino la creatividad, ¿no? Como elemento básico de evolución de un sistema, decía él, automantenible, autorrenovable, autosuficiente y autotrascendente. El mundo mismo, el universo mismo. Eh, cada vez que somos creativos le damos fuerza a eso, a este cambio positivo. Y los principios de la creatividad se convierten en principios de, de mejor ciudadanía, valores ciudadanos para un bien común. Alguien que, que va formándose en originalidad va a ser un ciudadano innovador, ¿no? eh, Un niño que aprende fluidez eh, y le dejamos hacer en lo creativo va a ser capaz de ser más profesional, eh, más abierto, más empático, etcétera. Bien, esto es lo que tenemos que hacer. Vámonos a la fluxonomía. Eh, eh, quiero hacer solamente una, una breve introducción y esa breve introducción eh, tiene, tiene que ver con algo eh, muy hermoso que, que trabajamos eh, a raíz de la sistematización que hizo Lala de Genselin, eh, que bueno, después de mucho trabajo en, en distintos países y en distintas instituciones, fue eh, sistematizando un modo de entender esta realidad eh, de futuros deseables y futurismo, no utopía, no sino futurismo, quiere decir la, la, el entendernos capaces de generar los futuros que deseamos, eh, porque en la utopía casi a veces, la utopía es un motor, pero casi a veces parte de la misma realidad de que no va a poderse realizar. Entonces... Eh, más bien en el futurismo entendemos que podemos hacerlo y que las nuevas economías eh, nos van a permitir eh, viabilizarlo. Fíjense qué modelo más bonito, ¿no? Sistematizó Lala, que tiene que ver con estas cuatro dimensiones. Ella dice frecuentemente que nos tenemos que poner eh, unas gafas, unos lentes de cuatro dimensiones para entender las cosas con toda esa potencialidad. Y esas dimensiones eh, son en principio las mismas que eh, funcionan en lo fisiológico, en la naturaleza. Eh, miren, en este diagrama simplemente el tema de semilla, terreno, cultivo, cosecha. Necesitamos una semilla eh, para poner en un terreno que cultivado ¿no? eh, entre varios, pues generen una cosecha, ¿no? un fruto que permita volver a retroalimentar este ciclo. Entonces, la semilla es lo cultural, es la dimensión cultural, son las ideas, son los saberes puestos en juego, proyectivos, no la materia prima y es la economía creativa. La, el terreno es la infraestructura, no es lo que llamamos lo ambiental, la dimensión ambiental, una economía compartida ¿no? que nos posibilite que esa semilla eh, vaya germinando ¿no? ahí dentro. Eso hay que hacerlo eh, en lo social, no, como grupos humanos. Acuérdense de la primera imagen que vimos, qué bonita, no, de la gente eh, cultivando, sembrando, pero a la vez bailando. no. Eh, y tiene que ver con esa economía colaborativa no, de redes, de gestión de alianzas. Y todo esto nos va a llevar, sin duda, no, a una dimensión, podríamos llamar financiera, a veces le decimos crediticia, que tiene que ver con la cosecha. ¿no? con resultados y ¿sí? con la economía multivalores. Entonces, fíjense cómo se pone en juego en este diagrama, que es el de la fluxonomía misma, economía creativa, ¿no? de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de la capacidad artística, del conocimiento puesto en juego, a la economía compartida, de compartir infraestructuras, como en el banco de recursos que les comentábamos, a la economía colaborativa, ¿no? de articularnos y trabajar juntos en redes y en alianzas, para obtener economía multivalor, no solamente financiera, eh, crediticia, en lo, en lo respectivo al dinero, ¿no? sino más bien en todo eh, lo relacionado con, con tiempo y con mayores frutos, por eso multivalor, que nos permita volver a, a sembrar. Esta es la base eh, de la fluxonomía y puede tener distintos niveles de complejidad que quizás pudiésemos... Eh, profundizar más en algunas charlas sucesivas, pero que nos ayuda a entender todo esto prácticamente como una espiral creciente, eh, como vemos que parte de comprender el presente, de saber dónde estamos, en qué momento, entonces hacer un ejercicio muy fuerte de presencia, eh, de visión de futuro, de cuál es el propósito, de a dónde queremos llegar, eh, cómo lo cuidamos, también cómo cuidamos ese futuro, cuidándonos a nosotros, a nuestros grupos, a nuestros espacios, y a nuestra capacidad creativa. Y cómo a partir de ahí, pasando por estas dimensiones, generamos una, eh, contra un círculo vicioso, generamos una espiral virtuosa, ¿no? Cada vez que se pueda expandir más y que pueda llevarnos a una exponencialidad mayor, ¿no? Un mapa que nos permite colaborar para obtener resultados exponenciales comunicando, generando organizaciones convergentes y generando esta fluxonomía que nos permite, bueno, justamente entender todos estos valores de cada cosa, los lo que, lo que hay de valor en lo intangible en las ideas, lo que hay de valor en las infraestructuras compartidas, lo que hay de valor en el trabajo en red distribuido y lo que hay de valor en todos estos resultados previstos y trabajados para que vayan más allá de lo monetario, para que sean multivalor, justamente. Es un sistema eh, hermoso para, para entender eh, todo esto mmm, de lo que ya partimos, lo que ya tenemos, esta abundancia en la que nos movemos. Si se fijan aquí, pues en lo cultural tenemos mucha posibilidad de riqueza, en lo ambiental, en lo social, ¿no? en lo financiero. Y para nuestros proyectos normalmente deberíamos identificar todos estos recursos en 4D, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, esto es lo que hacemos como espacios. Eh, este es el sistema que usamos nosotros para entender cómo eh, de los puntitos, ¿no? De lo cultural simbólico de interdependencia, esa semillita relacionada con lo in y lo pluri, nos va llevando a la infraestructura, ¿no? A lo poli, lo multi, y de ahí nos va llevando a lo social, lo co, lo inter, y de ahí nos lleva a los frutos ¿no? que tiene que ver con hiper, con trans, con ir más allá. ¿no? Y esto va generando como toda esta espiral eh, eh, virtuosa que posibilita hacer lo que hacemos. Este ciclo virtuoso de abundancia, de riqueza multidimensional. Bueno, básicamente. Es esta posibilidad de crear comunidades creativas y colaborativas, muchas veces en base a las ocho C que decimos en plutonomía que tiene que ver con conectar, con compartir, con conocer, comunicar, colaborar, celebrar, acreditar, circular. Obtener resultados 4D, fuertes, resultados cuatridimensionales para entender el mundo, para entender el proyecto, para entender nuestro propio sentido y para entender muchos de los principios que varios proyectos eh, eh, se ponen como ejes de trabajo, ¿no? que favorezca la diversidad, el flujo, que favorezcan la cooperación, el entusiasmo, la autonomía, eh, las estructuras flexibles, permeables, la confianza, el optimismo, la cohesión, la pertenencia, la percepción, que reproduzcan, eh, regulen, regeneren, regeneren, fíjense qué palabra más bonita, y que permanezcan en nuestra esencia para tomar elecciones armónicas y consecuentes desde estas lentes 4D para trabajar por el bien común. Bueno, eso era básicamente lo que, lo que quería compartir con ustedes, eh, invitarles a, a, a elevar la conciencia a través de, esta, de estos dispositivos que serán distintos en cada uno de nuestros proyectos, de prácticas colaborativas ¿no? eh, que tendrán que ver con de, desde repensarnos como organización en el organigrama hasta entender cómo generamos los recursos entre todos, hasta entender cómo cuidamos la infraestructura, cómo nos articulamos con otras organizaciones y cómo de un modo o de otro nos lanzamos a, a construir ese futuro con, con nuevas economías tan necesarias. Y volviendo al principio de la charla, eh, bueno, esto es casi por motivos en este momento claves en la evolución de la humanidad, o sea, por motivos evolutivos, por motivos de supervivencia como especie y, y con motivo de realización personal y colectiva y también como especie. Muchas gracias por la atención por este ratito. Espero que, bueno, haya abierto ventanitas mostrándoles también ejemplos como concretos que usamos en nuestros proyectos, eh, en los que de verdad creemos y que estamos experimentando como absolutamente transformadores. Esto yo creo que es el salto evolutivo pendiente del mundo contemporáneo. Esta eh, eh, asunción, esta eh, comprensión profunda de la interdependencia y este lanzarnos a, desde esa interdependencia, transformar lo necesario para ser más felices en lo personal, en lo colectivo y como especie. Y tiene mucho que ver, como decíamos, con el cuidado y con la articulación de todo. Eh, muchas gracias y bueno, quedo a disposición si, si hay alguna pregunta o consultita que quisieran hacer. Ahora, un abrazo muy fuerte, eh, la energía mmm, compartida, digamos, y que quisiera mandarles de que todo esto vale la pena y que nuestra vida tiene mucho más sentido en esta línea, ¿no? Como sabemos perfectamente en todos nuestros proyectos y en la red de espacios culturales del sur, lo sentimos, lo trabajamos, nos hemos ido encontrando durante el tiempo, sabemos las comunidades y los territorios con los que trabajamos y sabemos lo que estamos siendo capaces de hacer y de transformar. Desde espacios urbanos, en nuestro caso, eh, infraestructuras, eh, lugares y, y lógicas mismas eh, eh, eh, humanas y sociales. Entonces, vamos adelante con esto eh, y vamos a fortalecer cada vez más las prácticas colaborativas, con lo que suponen de transformación también personal, y vamos a ir logrando... Eh, futuros deseables que en la interacción con los futuros probables se convierten en futuros posibles. Entonces, eh, adelante. Eh, les invito a profundizar en Fluxonomía también. En la red pueden encontrar muchas de las cosas que Lala ha sistematizado y, y bueno, charlas de ella o de varios de nosotros. Yo tengo un TED también de... de Inteligencia Espacios Culturales de Inteligencia Colectiva, se llama. Y bueno, pueden ustedes eh, eh, ir profundizando si les interesa este tema, que estoy seguro que sí. Y, y bueno, siempre con ustedes y juntos. Vamos.